¡Buenos días, buenos días! Bueno, espero que estén súper bien Son las 6 de la mañana aquí Y nos organizamos el día de hoy Porque vamos a ir a otro evento Y ustedes me van a acompañar A ver esta locura de día Que se avecina y les digo ¡Está genial! Aquí vinimos con nuestro amigo El Doc Álvarez que está ahí Echando gasolina y vinimos en su carro, en su BMW Competition. ¿Qué tal? Una M4 Competition. Tiene un turbo increíble y anda increíble. El carro es de locos. Y esta reunión que estamos aquí, ahora ya les voy a mostrar, es la, la primera. O sea, todos están alistando acá. Miren, miren. Otro BMW TS. Dios mío. Esta es la reunión previa a la reunión. La reunión donde están todos los de BMW, todos los dueños de los BMW reuniéndose antes de ir al show que vamos a ir hoy que es Stars and Coffee Palm Beach o sea estamos aquí en Palm Beach más al norte de Miami se ve de locos, de locos ¿Qué dicen muchachos? Ustedes opinen ¿Qué tal este color? ¿Lo comprarían o no lo comprarían? Y miren, miren las llantas, el setting como está Está de locos, entry competition Estas son cuatro puertas Otro M4, dos puertas Le han puesto camarita 360 Sigamos caminando, Uy, miren estas largas Ok, ok, Mustang Cobra, BMW, BMW, wow, miren la parte de abajo, que de locos, detalles en fibra de carbono, un entry, bueno, amantes del tuning, pucamantes, miren estas nalgas, no, de locos, de locos. Ya empiezan a sonar. ¡Señores! David, David, ¿Huele? más ah, que huele. Eh, la gasolina. deliciosa Doc. ¿Qué pasó? ¿Qué piensas del show? Excelente, chéverísimo. ¿Lo pensabas así de grande o cómo? No, no, o sea, nunca había venido. Es... Está bien chévere, bien chévere. Está claro que tú eres un BMW lover. Soy un car fan. Mira ese McLaren. Oh, y así. Ya iremos para allá. Sí, soy un BMW lover. <risa> pero soy un, soy un fanático de los carros. Aprecio David... todos los carros. ¿Y David qué? ¿Ya sé, ha despertado? Miren ese Toyota, miren ese Toyota Wow Y así van pasando, o sea, les, ya vamos para allá David, ¿cómo lo ves hasta ahora? ¿Es tu primer car show? El hombre no tiene palabras Sí Estoy como, mirando todo porque... Todo es pop Sí este es mi segundo car I'm, show I'm trying to see what I do to my car next <laughs> ¿Quieres saber eh. qué, qué hacerle a tu, a tu Mustang? <inaudible> Vamos por el Mustang section Para que hables con los tipos de Mustang saben que yo tuve, tuve un Volkswagen de 1955 en Colombia y aquí hay unos, no son de 1955 claramente pero se los voy a mostrar también wow miren los detalles <risa> hey what's up, what's up buddy man? what year is it? 62 nice perrito patineta, lo abre como debe ser, una apertura automática, patineta al otro lado, miren los stops, están llenos, llenos de, llenos de detalles. Mostrarles aquí en la parte de atrás, mío genial un Nissan GTR. Y van a ver las cosas más increíbles de este carro. Nissan GTR, miren, pues, y miren, pues, dónde está el timón. Vamos a hacer las sumitas de este carro. Les parece <música> una de las cosas que les estaba comentando a la gente la vez pasada es que hay demasiados carros, miren por ejemplo este Jaguar F-Type, y miren por dentro, y ya y vas caminando al lado de ellos, y ya, entonces te acostumbraste y ahí viene un hermoso Godzilla. GTR? Yeah, beautiful. Estoy como mezclando el Spanglish muchachos, ya estoy en Miami. Miren, no lo he puesto a sonar, pero es una bestia, una bestia. Ok, ya lo puse a sonar. Entonces se vuelven, mira, un F-Type, Jaguar F-Type, Aston Martin Vantage. Es un Viper, Dodge Viper. Tenemos un NXX. Oh, hermoso, sí, señor. McLaren, es un 720S o un 620. El dog no le gusta a este, dicen que los acabados no son tan buenos. Ahora sí, puedes decir tu famoso que? God damn. <risa> De yo estoy preocupado porque desde que recogimos a David, David estás, estabas dormido al inicio y ahora. I'm just like, wow. <risa> y de nuevo, muchachos, creo que este vlog lo vamos a partir en dos, ¿verdad, David? Vamos a tomarnos un cafecito a sacar las conclusiones del primer, de esta primera parte. Estamos redes además que estamos despiertos desde las 4 de la mañana y apenas de nuevo, oh, ya pasó 40 minutos más, está temprano, son las 8, todavía falta, falta más videos, conéctense, no se olviden de suscribir al canal y vamos a tomarnos un cafecito, primeras conclusiones.